En el pliego de papel vamos a colocar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. En el cruce de las líneas vamos a colocar un punto en el cual vamos a colocar las medidas que tenemos acá. Tenemos un cuadrado de 18 por 18 centímetros colocando un centímetro como margen de costura. Este es el doblez de la tela y tenemos las dos, los dos cuadrados de tela, las dos franjas. Estamos trabajando con la cuarta parte. Estas franjas van a tener, para la blusa va a tener una franja posterior de 15 por 19 centímetros y unos tiros de 25 por 8. Vamos a cortar 4. Para realizar el cubre pañal vamos a trazar también una línea vertical utilizando esta parte, colocando un punto y hacia adentro 15 centímetros. Bajamos 10 centímetros como lo indica la flechita. De este punto inicial hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros, hacia adentro 5 centímetros, bajamos 4 y 5 de este otro lado colocando un punto, luego uniéndolo con este punto y este para la parte delantera con una curva trazamos línea. Este bello cubrepañal va a tener una franja de 15 por 22 centímetros. Vamos a comenzar, ya lo tenemos previamente cortado, muestro, este es el cubre bañal fíjate, la más pequeña es la parte delantera, está cortada igual, tú también te puedes guiar por estas medidas para que te quede igual y esta es la parte trasera ya la tenemos también tenemos una franja Acá la tenemos. Esta franja que tenemos acá la cortamos un poco más ancha. La, la modelo lo exigía que sea más ancha para que le quede más dulce acá en esta parte que le vamos a colocar así. Fíjate, lo colocamos un poco más largo, 22 centímetros. Dicho esto, vamos a comenzar realizando el top que tenemos acá. Por acá lo tenemos previamente cortado, fíjate. Este es el doblez de la tela, estas son las partes, los bordes que están abiertos, está igualita, y le vamos a colocar también esta franja que tenemos acá, acá están las medidas. Vamos a comenzar uniendo esta parte pasando costura. Vamos a hacerlo así. Colocamos la parte principal hacia adentro, así la extendemos así derechita, en una superficie plana y pasamos costura por ambos lados también en la franja que le vamos a colocar tiene una sola costura la colocamos la parte principal hacia adentro y pasamos costura colocamos la costura por los laterales nos queda así también lo hicimos en la franja única costura con zigzag es una franja larga y la vamos a hacer así, vamos a colocar esta parte al derecho la franja también y la vamos a colocar así, vamos a dejar la costura de la franja por un lado eso es, está del mismo tamaño eso es, ahora la vamos a realizar una costurita por acá y un ruedo en la parte del faralao doblando un centímetro luego otro realizaremos el ruedo acá en la parte superior después de colocarla así derechita y la costura vamos a colocar una cinta elástica por acá la tenemos acá tenemos la cinta elástica la cinta elástica tiene medida de 45 centímetros esta cinta elástica la vamos a unir así colocamos una costura la costura por el borde con un zig también lo hicimos acá en la parte baja doblamos medio centímetro, luego doblamos otro y pasamos costura para hacer así el ruedo aprovechamos y tomamos también el ruedo en la parte baja ahora vamos a doblar hacia adentro un centímetro calculando el ancho de la elástica que le vamos a colocar acá, le vamos a colocar esta elástica, esta elástica tiene de ancho aproximadamente un centímetro con tres puntitos y de largo tiene 43 centímetros es la misma medida que vamos a colocar acá en la parte baja tenemos dos más para colocarla de este lado y la otra acá entonces vamos a doblar desde una esquinita vamos a empezar colocamos la elástica eso es, y vamos a pasar una costura por acá sin tocar la elástica la elástica la vamos, la vamos a unir así vamos a, re, a realizar una costurita del mismo modo lo vamos a hacer en la parte baja también colocando la cinta elástica así la colocamos y pasamos costura por todo el contorno. elástica en el borde del cuello también en la parte baja lo hicimos así colocamos la cinta elástica en forma de aro la colocamos acá bajamos pasamos costura por el contorno utilizando la costura recta sin tocar la elástica Y nos queda así de esta manera muy bonito ahora acá en la parte superior vamos a colocarle unos tirantes y por acá ya lo tenemos previamente cortados. Tenemos cortados cuatro tirantes. Las medidas de estos tirantes se encuentran en la guía. Tú lo puedes hacer más cortos, más largos. Y lo colocamos la costura. Colocamos la parte principal de cara hacia adentro, pasando costura por el borde, cerrando, cerrando la punta, pasando costura hasta llegar acá. Dejamos esta parte abierta para voltear. Luego le realizaremos unos pespuntes por la parte de afuera. Vamos a pasar la costura por estos tirantes. Ya tenemos ya los cuatro litoncitos que le vamos a colocar como tirantes a nuestro top realizamos la costura cerramos esta parte luego volteamos y realizamos un pespunte por todo el orillo a cada litoncito ahora lo vamos a colocar así vamos a colocarlo así midiendo aproximadamente tres deditos de acá y tres deditos de acá para colocarlos esta parte que está abierta la colocamos acá la colocamos acá y colocamos la misma medida hacia atrás eso es de este lado también vamos a hacer lo mismo medimos tres deditos y colocamos el otro pasamos una costura por cada tirante colocamos los tirantes fíjate cómo nos quedó doblamos la punta y pasamos costura dejando 3 centímetros aproximadamente de este lado de lado y lado la parte trasera y la parte delantera. y acá vamos a hacer después de 12 centímetros vamos a medir 12 centímetros así y a partir de 12 centímetros vamos a hacer un nudo que será el hombro eso es y realizamos un lacito este bello toque lo puedes realizar en cualquier otro tipo de estampado o color, este es algodón rojo vamos a medir también 12 centímetros realizando así el nudo y un bracito este bello top lo vamos a combinar con un short fíjate por acá tenemos ya el short previamente cortado con su patrón. Por acá lo tenemos. Es prácticamente un cubre pañal, el cual le vamos a colocar una franja de 15 centímetros por 22 centímetros en la parte de arriba. Acá lo tenemos. Para realizar este cubre pañal vamos a trazar en pliego de papel una línea vertical. Y una línea horizontal con un punto en el cruce de las líneas. Hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros. Hacia adentro 5. Luego de este punto vamos a colocar 4. 5 hacia adentro colocando un punto. Y en la parte de adentro, de este punto hacia adentro, 15 centímetros. Colocamos un puntito. Hacia abajo 10. Colocando un puntito y uniéndolo con el punto que tenemos acá en la parte inferior. Este punto lo vamos a unir con una línea curva así este es el doblez de la tela y es muy fácil amiga, te invito a que sigas nuestro paso a paso y tú también lo puedas realizar por acá lo tenemos ya previamente cortado, fíjate esta parte más corta es la parte delantera, acá la tenemos fíjate. también tenemos la parte trasera tenemos ambas y ahora sí vamos a pasar costura vamos a hacerlo comenzando por la parte inferior Colocamos las partes principales de cara hacia adentro y pasamos una costura realizando también un zigzag en el borde. Colocamos la costura, también realizamos un zigzag. Ahora en la parte de la entrepierna vamos a colocar una cinta elástica, acá tenemos una y con esta vamos a obtener las dos partes. Esta tiene medidas de 40 centímetros aproximadamente, si sí, acá está, estaba previamente cortada, 40 centímetros. Vamos a doblarla, de esta manera nos queda una y una, de 20 centímetros cada una. Eso es. Ahora la vamos a colocar así. Vamos a colocarla en el borde, por el orillo. Vamos a colocarla con un zigzag, alando la elástica hasta llegar al otro extremo. En ambas piernas. la cinta elástica en el borde de la entrepierna con un zigzag, luego bajamos y realizamos una costura recta y nos queda así, de esta manera, en ambas piernas. Ahora vamos a realizar la costura por los laterales, así. La colocamos derechita y pasamos una costura, realizamos un zigzag también de este otro lado, cortando el sobrante del elástico. Hacemos la costura por los laterales realizando también un zig-zag por el borde y queda así de esta manera. Ahora acá en la parte superior vamos a colocar una franja de tela, esta franja de tela la tenemos en la guía las medidas. Te recuerdo amiga que estamos trabajando con la cuarta parte, es decir, esta franja de tela la, la doblamos en cuatro partes, nos queda de esta manera 22 y así 15, como está en la guía. Vamos a colocarle única costura con el, la parte principal hacia adentro. La colocamos así derechita y pasamos costura también un zigzag. Realizaremos también en la parte baja un ruedito. Doblando un centímetro, otro hacia adentro y pasando costura. Acá en la parte superior vamos a colocar una costura alta para luego alargar el hilo Colocamos la única costura a la franja y realizamos un zigzag en el orillo, en la parte baja, colocamos un ruedo. Y queda así, acá en la parte superior realizamos una costura alta y alamos el hilo. Realizamos este ruche alando el hilo colocando la misma cantidad o tamaño del de cubre pañal. Así. Ahora lo vamos a colocar acá. Lo vamos a hacer así. Así, al derecho, vamos a dejar la única costura de lado. Así, la colocamos así: la costura de lado y la costura del cuerpo allá. Y le colocamos una costura para fijarla al cuerpo allá. Colocamos la franja de tela realizándole primero unos ruches, colocándola acá, realizando la costura y un zig-zag para sostenerla. Nos queda así. Ahora le vamos a colocar en esta parte de la cintura otra franja de tela. Vamos a cortar este hilo que tenemos por acá. Del mismo tamaño que acá. Así. Esta franja de tela tiene el mismo tamaño, dejando un centímetro para la costura y de ancho tiene, hasta que tenemos acá, 7 centímetros y vamos a colocarla así, única costura un centímetro realizamos un zigzag y colocamos dentro de ella la cinta elástica esta tiene 43 centímetros tiene 43 centímetros y también le vamos a colocar una costura colocamos la costura, única costura y la tenemos así también colocamos la costura en la cinta elástica y la vamos a colocar así. La dejamos dentro atrapada y vamos a pasar una costura sin tocar la cinta elástica por todo el contorno. Acá tenemos la elástica ya atrapada en la franja de tela realizamos una costura ahora la vamos a colocar acá en nuestro cubre pañal vamos a hacerlo así, vamos a dejar la parte hacia adentro, todo, y colocamos nuestra franja con elástica vamos a buscar la costura, buscamos la costura de lado, acá la tenemos y la colocamos así juntita las dos y vamos a pasar la costura por todo el contorno. Realizamos también un zigzag. elástica, acá, fíjate cómo nos queda nos queda muy bonito, realizamos también un zigzag, recuerda amiga que tú también lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado ahora vamos a combinarlo con el toque que hicimos anteriormente sí, fíjate. muy bonita la combinación tú también puedes jugar con los colores para ahora para realizar este bello conjunto, aquí tenemos el patrón, fíjate